Saludos. Soy Israel esta ahora le traigo un nuevo tutorial y es acerca de cómo capturar la pantalla de Netflix. He visto en los videos que he subido que a unos cuantos no les ha funcionado, pero esa no es la idea de que los a uno a uno a un grupo y a otro no. Claro que es poquito lo que no le ha funcionado, entonces, pero la idea es que a todos les sirva, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo capturar la pantalla de Netflix. Eh, un nuevo método que he buscado y lo por fin lo encontré y vamos a hacerlo en la descripción del video de los, les dejo un video de cómo hacerlo para Android y también cómo se hace en sistemas en los iPhone celulares iPhone ya que sé que me lo van a preguntar entonces y lo otro es que de una vez aquí les voy a adelantar algo con qué aplicación grabo la pantalla me han estado preguntando miren en estos momentos estoy grabando con Filmora es este que estoy grabando aquí Filmora miren que aquí está ejecutándose y también hago captura de pantalla con Windows más G presionan la tecla Windows más la tecla G al mismo tiempo y miren que sale este, esta, esta barra de juego aquí pero antes de ello para que no tengan inconveniente vamos a ir a configuración y la vamos a, vamos a configurar por si no les deja grabar a ustedes miren aquí está dan aquí en esta opción y vamos a configurarla vamos a ir a capturas y aquí en captura vamos a activar dónde estamos activar esta opción tienen que activar esta opción lo configuran así como lo tengo yo aquí si lo suben aquí a 60 les va a quedar video muy pesado con una buena resolución pero muy pesado bueno aquí me, me captura bien así como lo tengo yo aquí entonces eh, Windows más la tecla G. miren que aquí están los comandos dónde está vamos a darle clic acá arriba Miren, Windows más G, comienzan, les sale la opción para que den clic para iniciar a grabar. Entonces, para que les funcione, para que les funcione a ustedes, por ejemplo, abren Google, vamos a capturar la pantalla abriendo Netflix desde Google. Entonces, ustedes dan clic en Google, luego dan Windows más G y entonces les va a salir la opción palom, ya lista para darle clic e iniciar a grabar. Porque si hacen esto, primero abren la captura ahora. Y, y tratan de grabar dan clic allí eh, les va a grabar la nada aquí aquí está grabando debido a que tengo esto abierto cierto pero no es recomendable hacerlo de ese modo entonces mejor abrir primero motor de búsqueda y luego darle clic para grabar listo y los videos lo, se guardan conforme ustedes tengan configurada la carpeta de salida en mi caso yo lo tengo que se guarda en la carpeta de videos y ahí está configuración para hacer todo lo bueno esto es solo eh, una introducción ahora sí vamos a ello entonces capturo con, con, con este o con la barra de juego de, de Windows por si no tienen, no tienen Filmora, háganlo con la barra de, de juego de Windows en este caso va a quedar grabado por los dos porque estoy grabando con Filmora y me toca hacerlo con ella para mostrarles a usted cómo se hace entonces vamos a hacer lo siguiente para capturar las, las películas en Netflix voy a cerrar esta distracción entonces vamos a abrir dos ventanas, listo Necesitamos esta vamos a abrir Netflix y acá vamos a abrir la aplicación de Google Chrome y con este método no les va a salir la pantalla en negro y tampoco se van a complicar la vida eh, con todo el procedimiento que yo les, les he enseñado antes listo, esta es una actualización para que vean cómo me esfuerzo por ustedes entonces no olviden de suscribirse y compartir este contenido en sus redes sociales iniciamos, entonces dan clic en Meet aquí en esta aplicación todos la tienen en Google Chrome entonces ahora vamos a darle clic en, reun en reunión nueva iniciar una reunión insta in instantánea vamos a apagar este enlace si quieren lo copian pero en este caso no vamos a copiar vamos a apagar esta cámara aquí vamos a hacer esto aquí bueno una vez que estemos aquí vamos a abrir netflix vamos a darle clic aquí en netflix vamos a irnos a abrir la aplicación voy a coger este perfil este no es mi cuenta esto lo hago solo para los videos de youtube mi cuenta no se las muestro y vamos a escoger una película cualquiera ustedes saben que cuando iniciamos a capturarse la pantalla en negro listo pero en este caso no va a salir la pantalla en negro porque vamos a hacerlo de una forma fácil y sencilla entonces vamos a coger una película aquí. Vamos a coger una que, nos, que no nos genere problema de copyright. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Miniatura. Vamos a coger esta. momento sale la pantalla en negro vamos a pausarla y vamos a irnos a Google Meet donde estemos aquí, vamos Pero le voy a quitar el sonido a esto, porque por el sonido también me, me generan problemas de copyright bueno entonces para capturar la pantalla lo único que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a habilitar Netflix para que el programa que vamos a ejecutar nos capture la pantalla, entonces en este caso vamos a dar clic aquí en esta ventanita, luego eh, vamos a abrir eh, esta opción, de, vamos a hacer una presentación desde de, de, de una pestaña y aquí nos va a salir la opción de coger la, penta, la pestaña, aquí tenemos dos abiertas, Google Meet y Netflix, entonces vamos a dar clic en Netflix porque es lo que necesitamos grabar, vamos a darle clic en compartir. Entonces, una vez hecho ello, eh, nos habilitó para capturar la pantalla. Miren que ahora se va a, a, a ver normal, sin ningún problema. Entonces, vamos a... Ustedes lo pueden ampliar aquí. Entonces, ahora vamos a, a, a darle Windows más G y vamos a iniciar a capturar. Ahí comencé a grabar. Da el clic afuera para que se quede solo la captura ahora aquí. Y dejamos que corra. Y ahí comenzó a correr. No olviden que le bajen el volumen. Voy a pausar esto porque no puedo dejar que me generen problemas de copyright. Y de esa forma graban las películas de Netflix sin ninguna aplicación. Entonces ahora vamos a verificar algo. Vamos a ver si grabó. Vamos a irnos a video. Vamos a irnos a captura voy a eliminar esto de aquí y vamos a abrir aquí miren que sí grabó ahí se está oyendo el modo como lo estoy haciendo entonces ahora cuando el cliente reproducir miren que va a reproducirse como pueden ver ahí está reproduciéndose y eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido no olviden de suscribirse compartir el contenido en sus redes sociales y no olviden de activar la campanita porque si no la activan cuando yo suba un video no les va a llegar la notificación y chao